Muy buenas noches, buenas noches de sábado, sabadete. Bueno, vamos a ver dónde estamos con Bitcoin y vamos a ver qué está pasando en el mercado. La cosa está muy, muy interesante. Bueno, decía, como pongo en, en, en el título, ¿no? Eh, aquí algo que... de lo más racional. Los impuestos son un castigo para quienes producen y una recompensa para quienes no generan nada. ¿Por qué es una recompensa para quienes no generan nada? Porque todo lo que les cae eh, no lo han generado, no han tenido que, que esforzarse por ello. Esto es relativamente. Eh, ¿Por qué? Porque dentro de, de todo ese funcionariado, dentro de todo ese estado, sí que hay gente que, que, que produce. Producen una serie de servicios mmm, a los cuales pues, nosotros podemos acceder. ¿Que podría ser de forma privada también o de otra forma de gestión, una gestión más optimizada? Sí, pero eh, también hay que decir que tenemos un, unos funcionarios eh, bueno a los cuales personalmente yo valoro mucho, como puedan ser, <ríe> evidentemente, otros que hemos pertenecido, como puedan ser las Fuerzas Armadas, como puedan ser eh, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, que son muy buenas las que tenemos tenemos unos médicos excelentes, tenemos unas enfermeras. Eh, siempre decimos los médicos, las enfermeras, ya, ya, pero ¿qué pasa con todo ese personal sanitario olvidado que está ahí igual, celadores y celadoras? Eh, toda esa gente, las señoritas de la limpieza, que son la hostia, que cuando estás malo, son la primera gente que te sonríen por la mañana. Venga, que te pongo esto bien, qué tal, igual. O sea, yo creo que todos los que hemos estado en un hospital, hemos pasado por un momento, si no es uno, es otro. Oye, como norma general, eh dan alegra al día. Entonces, bueno, pues tenemos ahí unos bomberos, que también son unos hiper-mega-profesionales, uh, y así un suma y sigue, que hay mucho parásito, que el Estado debería de ser mucho más pequeño, podría reducirse prácticamente a la mitad o menos, pues seguro que sí, segurísimo que sí porque lo que chupa de verdad el bote es el administrativo, el, una parte administrativa eh, duplicada y brutal. Y yo sé que hay mucha gente, y conozco mucha gente en el administrativo, que trabaja mucho y muy bien y está hasta los cojones de compañeros que no hacen ni el huevo y no hacen más que escaquearse. Y están hartos, están hartísimos, pero tampoco pueden hacer nada. Eso es, eso es un gran problema. Entonces, oye, creo que por lo menos eh, esa parte que sí que produce... Felicidades porque los tenemos ahí. Y pero sí que es cierto, ¿eh? los impuestos son un castigo para los que producen y una recompensa para los que no generan nada. En fin, el mercado está interesante, está bastante bien. Vamos a verlo. Venga, chicos, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues básicamente el vídeo lo hago para responder a una pregunta porque no ha pasado nada. Bueno, no ha pasado nada, pasa algo importante y es que tenemos una banderita que se está generando. Por otra parte, tenemos dentro de lo que es los futuros del CME, 19.550 nos marca aquí. Uh, yo creo que es un poco más realmente, 19.895, 19.900 aproximadamente. Tenemos un gap bastante importante. Y hay una pregunta del millón: ¿vamos a cerrar ese gap? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Más tarde, más temprano, más en un momento o en otro. Eh, no sé si el mismo domingo, domingo lunes, ya sabéis, ¿no? Uh, o ya el martes, porque tenemos el día del martes Luther King. El eh, Lunes es festivo en Estados Unidos, así que bueno. Eh, veremos a ver cuándo se cumple. Tenemos un un RSI muy desgastado. Vamos a ponerse en diario para que veáis una diferencia importante. Mirad dónde estamos en el RSI de nuestro, lo que es nuestro mercado, el mercado general, y mirad dónde está el de los futuros del CME. Está todavía por debajo, todavía no ha llegado a su objetivo. ¿Vale? Entonces me interesa muchísimo la media de diario ¿vale? en el, los futuros del CME. ¿Y por qué? qué no? Pues porque son los que mandan, nos guste o no nos guste, vale, el mercado estadounidense es el que manda. Y hemos conseguido pasar la media de 100, es bastante probable que podamos hacer incluso un pullback. Eh, ¿Veis cómo el all in one nos marca el, la resistencia y el punto de pivote? ¿vale? Y es posible que podamos hacer un pullback a X junto con la media de 100. Pueden pasar 20.000 millones de cosas, pero tenemos que tenerlas todas en cuenta y lo más importante es tener claro qué vamos a hacer si pasa una cosa o si pasa otra. Yo personalmente ahora mismo estoy tanto en cortos como en largos. Joder, ¿y eso cómo es posible? Pues evidentemente, si se ha cumplido una serie de cosas que yo tenía previsto, más de uno lo sabéis, eh, puedo entrar en un largo. Y si se producen otras que también tenía previsto para entrar en cortos, iría aprovechando y eh, uh, acumulando ese, esos cortos. Eso no quiere decir que me vaya a volver loco. Es decir, que si voy a mojar, lo mismo voy a meter... Eh, 100 dólares, pues a lo mejor eh, tengo ya metidos 20 o tengo ya metidos 50 y los otros 50 los reservo para un pico en el mercado. ¿Por qué? Porque tenemos un desgaste bastante importante en RSI y en cualquier momento se puede dar la vuelta. Y aunque solamente sea por ir a hacer el pullback correspondiente o ir a hacer lo que sea, creo eh, que vale la pena hacerlo y, por, y me va a dar beneficios. O sea, es una... una <risa> ¿cómo, ¿Cómo no? Por favor. Entonces, eh, sean más o sean menos... Bueno, vamos a ver una cosa en el BLX. recordar que el BLX... ¿Vale? es eh, toda la media de todas las operaciones de bitcoin vale es su índice el índice de bitcoin lo tenemos aquí igual que tenemos el índice del dólar el índice del euro el índice pero sobre todo el del dólar que es el que más vemos pues tenemos el índice de bitcoin y el índice de Bitcoin, que nos da los datos a 24 horas de vista, es decir, ya estamos viendo los datos al cierre de ayer, que es lo que nos interesa, y vemos cómo el volumen fue aumentando en todo el movimiento, estuvo bastante bien. Sí que es cierto que, quitando el, este, el, el jueves y el viernes, ¿vale? el volumen anterior tampoco era ninguna maravilla, tampoco es que estos dos volúmenes sean la leche, pero bueno, no es están mal, ¿vale? No están mal. La fuerza con la que lo ha hecho tampoco está mal. Entonces... Eh, ahora, ¿qué es lo importante? Que tan, durante el fin de semana ya no tanto, ¿no? Pero vamos a ver cómo a partir del lunes-martes el volumen se comporta. Y si se comporta y seguimos al alza, bien. Y, a, y ahora una de las preguntas del millón que me ha hecho hoy. Oye, entonces, ¿esto significa que si sobrepasamos los 21 y pico esto ya, ya es una cripto primavera? No, no, no, no, no, no. no, no sobrepasar los 21 y pico vale, no es sobrepasar la línea de tendencia principal, vamos a apagar el árbol de navidad vamos a apagar el all one para que no nos moleste tantos datos entonces tenemos una línea de tendencia principal que es esta, un toque y dos toques que posiblemente iremos a buscar el tercer toque eso sería muy muy bueno um, recordar que Bitcoin nuevamente, 4 o 5 toques suele romper líneas de tendencia en este caso hemos hecho 1, 2, 3 y a la cuarta hemos roto Vale, pues en la principal vamos a buscar la tercer, el tercer toque. Cripto Primavera para mí, para mí ¿vale? Luego ya, no sé, cada uno tendrá cada mastillo, tiene su librillo. Tendría que romper la línea de tendencia y romper la zona del punto de pivote importante, que es el de 25.000. A partir de ahí, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos una estructura con máximos y mínimos crecientes. De momento, bueno, se tienen que empezar a dar. Todavía no se han dado, todavía no se han dado. Es decir, que sí, que aquí tenemos un mínimo, un máximo, un mínimo creciente y un máximo, sí, pero de puntos muy pequeñitos. Después de este movimiento, lo que podemos esperar es que haga un mínimo muy superior al anterior y luego vaya a hacer un máximo que intente ir a por esta zona de 25. La ruptura de la línea de tendencia más la ruptura de esa zona de resistencia para mí, nos no podía dar la señal dependiendo de cómo esté el mercado en ese momento R6, etcétera, etcétera de el inicio de una criptoprimavera que sigo pensando que es muy pronto para eso prontísimo, muy muy pronto entonces, creo que todavía va a ser una subida, un descanso y ya iremos viendo, ¿vale? así que, y yo en base a eso a eso que yo creo realmente del mercado por años anteriores y por ciclos anteriores bueno, pues eh, en base a eso actúo, ¿me puedo equivocar? por supuesto que sí y, y es más, es probable que cualquier día de estos me, me, me, me equivoque, ¿por qué? porque normalmente el corto, el largo, cuando estás jugando de esta manera siempre el primer importante te pilla a contrapié, siempre y esto es algo normal, esto es algo totalmente normal, te puede pillar y de hecho nos pilla, así que en ese aspecto tener mucha paciencia y tener templanza, y ahora buscar porcentaje de posibilidades, es decir con una línea de tendencia principal aquí arriba un RSI muy desgastado que puede hacer alguna, algún que otro diente de sierra aquí arriba y luego ir abajo. Con cuatro horas completamente fulminado en récords históricos. Con una hora también, eh, pues eso, fijaros la cantidad de... Desde que tocó la primera vez más o menos la zona, otra vez con dos dientes, otra vez con varios dientes, otra vez con varios dientes, otra vez con varios dientes, rompiendo máximos ahí en 85-86% de RSI. ¿Qué es más probable? ¿Que siga subiendo o que caiga? A partir de ahí, cada uno que tome sus conclusiones. ¿vale? Evidentemente, claro que puede seguir subiendo. Por supuesto que sí. Lo que he dicho, dientes de sierra. Y uh, hay que esperar a que nos haga posiblemente una divergencia bajista. Todavía no la tenemos ni en cuatro horas, ni en una hora. No la tenemos. <risa> Con lo cual, porque aquí está rota, aquí, está, aquí se rompió. En el momento que la teníamos, la empezábamos a tener, pero se rompió. Entonces, tenemos que esperar a que a que nos la vuelva a generar, ¿vale? Ni más ni menos. Entonces, en el momento que empieza a generarla en una hora y luego pasa a generarla en cuatro horas, podemos, podremos empezar a pensar que en diario puede hacer una y a partir de ahí, bueno, pues para generar una tendríamos que caer, ya sabéis, volver a subir, tener un diente de sierra un pico más alto que el otro y aquí, sin embargo, haber subido, por ejemplo, a la línea de tendencia. Vale, a partir de ahí, pues podríamos empezar a pensar en eso, pero para mí creo que el objetivo está ahí, en la zona de 22.8 más o menos... Eh, y bueno, pues a ver si llegamos a esa zona, sería fantástico, sería maravilloso y nos podría hacer eh, cumplir objetivos muy buenos, 22.750 tengo yo por ahí eh, sí. así que bueno, eh, básicamente es eso, ¿vale? aclarar que esto no es un inicio de la cripto para mí sería romper línea de tendencia, que se cumplan eh, una, una, una ruptura de estructura el romper una línea de tendencia no significa que ya nos vamos para arriba el romper el siguiente punto pivote importante, eso sí es un signo importante de fuerza de ahí ya iremos viendo. Querría decir esto que ya nos iríamos por arriba, no habría que ver con, con, con eso como he dicho antes. Vale, el momento de mercado, en qué punto están los R6, en qué punto está el resto de la macroeconomía, qué noticias han dado. Sabéis que son muchas cosas, pero bueno, de momento, objetivo 22, 750 para mí, 22, 800 y a partir de ahí, Dios verá. Y vamos, ya sabes que vamos paso a paso. Aquí no decimos ah, venga que ya no vamos tú el mundo. No, no, no, no. no. <risa> pies en el suelo, señores y señoritas uh, en cuanto al resto del mercado bueno, Ethereum, pues eh, haciendo exactamente lo mismo, Bitcoin, se había comportado un poquito pero en días anteriores, hoy se ha comportado bastante bien el total market, pues eso lanzado, lanzado, eh, no ha llegado al, al billón todavía, a ver si llega hay mucha gente diciendo, ya eh, hemos llegado al billón, pero es que no es verdad no se ha tocado, y la dominancia de Bitcoin sigue al alza como loco, esto está bueno, pues en detrimento de altcoins contra Bitcoin, ¿vale? no contra el dólar contra el dólar, pues le van siguiendo, ya lo sabéis así que bueno en cuanto a las, en cuanto a las altcoins, bueno, mañana veremos algunas que habéis pedido, si queréis alguna más la iremos viendo. Estamos tocando en muchas la media de 200, tener cuidado porque el desgaste que hay en RSI, muchas de ellas pues puede ser eh, un punto traicionero, fijaros en Waze por ejemplo cómo ha subido, la media de 100 coincide prácticamente con desgaste RSI, a lo mejor cualquier rebotito en esta zona, cualquier diente de sierra se lo lleve más arriba, vamos a ver que, que, que esto sea así, Maná también por su parte, otro 12% que lleva hoy bastante bien, muy muy muy bien y muy cumpliendo con lo con el objetivo, ¿no? Es decir, haber, haber hecho la U y habernos ido a la media de 200, prácticamente el siguiente punto de pivote. O sea que bastante bien. Pero ya yo ya os digo, yo altcoins cualquier objetivo que tuvierais en ella, yo he hecho un par de tonterías nada más y ya, ya me salió para mí ha cumplido el objetivo, una vez que toca la media de 200 o se ha acercado a ella, ya no me arriesgo más y simplemente espero la siguiente oportunidad. Así que poco más que añadir, chicos y chicas, como digo siempre, disfrutar el fin de semana, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao!